Sonido Nasa, el rey de la cumbia colombiana en México. Sonido el rey de la cumbia colombiana en México. Porque la competencia es buena, pero yo soy más cabrón. Qué bonito. Porque la competencia es buena, pero yo soy más cabrón. Y los éxitos que algún día serán clásicos Baila la caminera en el ritmo de acurrión El ritmo de la nueva obra ha causado sensación Baila la caminera en el ritmo de acirro baila la canción yo no la quiero, yo no la de este equipo. Solo puedes marcar el 55-3130-6587. Y ya me estoy desesperando, Yo quiero bailar conmigo, o dejarme mal Yo estoy sí. y se en mi negra, ya me en el en la colonia se subió en 1979 en la colonia Romero Rodríguez de FM. Música, música, música. No me y ya me estoy desesperando. la No me y ya me estoy ¡Chelya, chelya, chelya, chelya! ¡Chelya, negra, desde la Ciudad de México, el berraco, el berraco de la cumbia. 10% cumbia. Desde la Ciudad de México, al berraco, al berraco de la cumbia. <tose> directamente desde la ciudad de Me Me México.